Todo comienza cuando no hay nada que hacer. ¿Cómo? Cuando todo lo que quieres es tener un público que entretener. Cuando haces algo random. No. Ya casi a comenzar con tus tonterías. Como tus mensajes. Sin imaginarte que algún día el mundo de ti estará hablando. Solo sé lo que te gusta. Buena en summer. Resulta que lo que haces mucha gente lo disfruta. Ojalá. Ingresas a YouTube y creas un canal, creas un personaje y dejas de ser normal. Ándate a la verga. Miles de likes, miles de vistas. No quiero saber más de tus tonterías. Viendo tu nombre en las mejores listas, miles de fans, 60 millones, se vuelven realidad muchas de tus ilusiones. ¿De verdad? No. Botón de plata, botón de oro y la placa de diamante que es el mayor tesoro. No es cierto, el tesoro más grande es la placa. Pocos lo han logrado y de uno es que te voy a hablar yo ¿Vas a hablar de Auron? No, no, no, claro que no Este es el rap de Fernaflo el, el rap de Fernaflo, el rap de Ah El rap de Fernaflo, flop El rap de Fernaflow, el rap de Fernaflo Ya me vas a dejar de molestar cara de mierda ¿Qué dijiste, estúpido? Si no te gusta un rap de chorizo ¿Dónde? El rap de Fernaflow, el rap de Fernaflow, el rap de Fernaflo, flop flow el rap de Pues mira Fernando, Fernanfloo, y hazlo de pizza. Ni modo Fernan el crack, Fernan el fake Escucha la voz suculenta de yeah. y Me sorprende hasta donde ha llegado de verdad Sería mejor el XD La gente mira tu canal y dice ¡Ay, ¡Oh my god! Las de pasas y a veces la regas ¿Quién? ¿Yo? No Y es entretenido que jugues que me quiera de flor. ¿Pero ni te mando gameplays? Flow, el rap de fernaflo, flow, flow, flow, flow, flow El rap de fernaflo, el rap de fernaflo Si no te gusta un del de chorizo El rap de fernaflo, el rap de fernaflo <risa> Ay Dios El rap de fernaflo, flow, flow, flow, flow, flow El rap de fernaflo, el rap de, flow, el rap de flow, Si no te gusta un del de Chispas Con la rana René, con tu perrito Burli Un que no no es que yo me burle pero Me mata de la risa tu cara del meme ¿Cuál? Rara locación en la que no menciones con tu gorra de Yuji, -yu tu risa desquiciada y tu enorme poro. <risa> no, te... Tu sonrisa de metal, las cosas que dices cuando se te lengua la traba. Tu cara de locura cuando te desespera. Ya, pues que no tengo todo el día con 3 Flop, flop, flo. ah, ah, ah, ah. Si no te gusta andar, que oh. licencia para ignorarte. Eres un crack, lograste lo que pocos han logrado. La gente está loca y igual estoy alocado. Sí, ya lo sé, XD. Por eso tus locuras me parecen divertidas. Vale mucho dicho si hay metes divertidas Había un niño que se llamaba tarea. La profesora dijo, tarea para la casa. Y tarea se fue. una locura. Mi personaje también tiene una mente inmadura. Te saludo desde aquí, tu país es salvador. Espero que prosperes y siga siendo mejor. Híjole. Yo creo que no se va a poder. Oye, es una broma XD, perdón. a ah, Con leche. ¡Hasta la próxima!